No es tan fácil resistirse, Había hambre para morirse, Devoramos las estrellas los dos, Qué cosa tan hermosa es el amor. Me perdí completamente en su mirada, En sus ojos marrones oscuros, Sonaba su voz hermosa que me llamaba, era al menos las cinco de la madrugada, no tardé ni un segundo para encontrarme, era tu habitación un resumen del arte, y le debiste una a una todas las estrellas, y no fueron todas, pero fueron las más.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 a veces con actitudes no inteligentes. Los encajes de tu interior de un color tan rojo provocaban tal desenfreno que aún un sol rojo. Me perdí en tu mirada color marrón. Me enamoré de tus rizos rojizos. mamá a cualquier hora del día me suena hermosa no es tan fácil resistirse habría hambre para morirse devoramos las estrellas los dos qué cosa tan hermosa es el amor